Bienvenidos a Marihuana Now, el programa para la gente que le gusta la hierba. Hola compañeras y compañeros, estamos aquí en Berlín, hemos venido a la feria Mary Jane y hemos eh, aprovechado para descubrir qué es lo que está sucediendo con la regulación en la Alemania. Parece que las cosas avanzan, van paso a paso pero se están moviendo muchas piezas en la dirección de legalizar la hierba, pero también hay muchas tendencias sobre autocultivo, clubes sociales de cannabis emergiendo y un montón de novedades que os iremos descubriendo a lo largo de los próximos meses desde la Confederación, ENCOD y Marihuana Televisión. 250 exhibitors de todas partes de, de Europa, estamos todos muy contentos. Eh, hasta el momento vinieron 24.000 personas, pero como es domingo y todavía estamos eh, acá con toda la gente, seguramente se va a sumar muchísima más. que tenemos con música y distintas bandas, tenemos una parte muy interesante que son las conferencias que se llevan a cabo desde la mañana hasta que se cierra la, la, el festival y hay muchas personas de organizaciones distintas que vienen a hablar y ya de temas más políticos, legales, también de temas medicinales. venido acá a presentar Sensi Seed como siempre para compartir el tiempo con los amigos alemanes también, que en Alemania tenemos muchos problemas con la semilla, al menos podemos vender nuestras flores de CBD, nuestra hierba de CBD, nuestros productos especiales de aceites de CBD y nuestro e-liquid por sus cigaretas electrónicas. Yo empezaría a hablar del aceite de CBD que tenemos, que se diferencia mucho de los, de los aceites de, de aceite generales que están en el mercado. ¿Por qué se diferencia de, de otros productos? Porque estamos una de las pocas empresas que se puede vantar de producir el aceite de CBD del comienzo hasta el final de la producción todo bajo nuestro control. Entonces, producimos las la variedades de cáñamo necesarias para hacer extracciones, para hacer aceite de CBD nosotros, entonces hemos encontrado la manera de hacer cruces y mezclas para ver nuestra variedad. Con esta hacemos extracciones en Alemania y hacemos nuestra pasta de CBD. Y la mezclamos con aceite de semilla de cáñamo, también hecho de nosotros. Todo el proceso es bajo control de nosotros y es completamente orgánico entonces es una de, la, de las pocas empresas que puede decir este estamos muy, muy orgulloso eh, pero la serie de CBD solo no es suficiente entonces tenemos claro concentraciones distintas aquí tenemos el producto más fuerte que tenemos que es 10% tenemos también una línea más tranquila para um, para personas que se están um, acostumbrando a tomar CBD y sobre todo para animales domésticos como nuestros gatitos, nuestros perros. Um, también para las personas a las cuales no les gusta mucho el sabor muy intenso de cáñamo que lleva el aceite, que es sublingual, hemos salido con cápsulas. cápsulas tienen muchas um, propiedades que al cliente les encanta, la primera se trae fácil en el bolsillo y es mucho más fácil de operar del aceite con pipeta y gotas, encima cada cápsula es idéntica a cada, a cada una, entonces sabes que con una cápsula siempre vas a tomar la misma cantidad de CBD y la que te gusta más, tenemos cápsulas muy lejeras, muy tranquilas a 10 miligramos de CBD cada una, hasta 50 miligramos de CBD, entonces para, para todos. El producto más nuevo de cápsulas que tenemos es una cosa un poquito más distinta, no es solo aceite de CBD más aceite de CBD con, um, con un poquito de cúrcuma y pimienta negra. Cúrcuma y pimienta negra trabajan juntos para dar efecto de antiinflamatorios y sobre todo um, sacar dolor, dar um, solievo a las personas que llevan problemas de articulaciones sobre todo, articulaciones de la mano, hombros, etc. Uh, un producto muy nuevo, muy ligero son solo 10 miligramos pero funciona mucho para estos problemas particulares. Por lo que es el e-Liquid, el e-Liquid es menos uh, impresionante de la línea SBD porque es hecho con nuestros cristales isolados, entonces el aceite, el e-Liquid el e no es full spectrum, esto es solo CBD puro. Tenemos dos concentraciones: la botellita de 10 mililitros puede ser con 50 miligramos o 200 miligramos de CBD adentro, pero esto es con cristales. Um, Uh, puros, isolados. Mientras todos nuestros productos de CBD de aceite son full spectrum, entonces CBD, CBG, CBN, THC también muy bajo, menos de 0.005, pero siempre hay un poquito de THC porque es full spectrum. Para ver lo que en inglés se llama entourage effect de todos los cannabinoides presentes adentro del caño. Pero no tenemos solo aceites, cápsulas y líquidos. Tenemos también flores, flores de CBD. Tenemos una línea muy larga. La pueden encontrar en sensiweeds.com. si quieren ver todo el menú y todas las variedades. Aquí tengo unas cuantas. Sobre todo, quería ver enseñar cómo llega el paquete, que es un, una jarrita de vidrio anti rayos UV. Entonces la luz no penetra para adentro y la calidad de los terpenes y de todos los cannabinoides no se va a arruinar por la conservación. El tapón es en plástico y el cliente la va siempre a encontrar con bien, bien um, sigilada y bien fresquita. Tenemos, claro, muchas, um, muchos tamaños distintos, de 1 hasta 10 gramos. Pero lo que hay adentro es esta maravilla. Empezamos con esta, que es Tropical Kush. Esta es sobre todo indica, como casi todos los CBD. Muy frutada, muy dulce y sobre todo muy compacta, bien rígida. Así que si se consume, quema muy bien. Um, quería enseñarles también la esencia amnesia, que es muy popular por el nombre porque a todo el mundo le encanta la amnesia. Lo siento, ustedes no pueden hueler todo esto porque huele fenomenal. Tropical Kush amnesia, fenomenal. Pero vamos a ver cómo me enseño esta maravilla. Y vamos a tomar un cocollito también. Que como ven, tiene muchos cornitos de amnesia, como la amnesia verdadera. Ah, aquí estamos. Y last but not least, como se dice en inglés, último, mano último, Estica. hemos salido también con un producto muy americano, al menos en la filosofía que está atrás. Estas no, no son caramelas, ¿No? no, estos son moon rocks de CBD. Entonces, esto no es azúcar. Esos son cogollos como lo que acabamos de enseñarles de CBD. Cubiertos con un estrado muy fino de extracción de CBD, hecha con CO2. Y después, cuando todavía se queda un poquito pescoso, rolado bien bien en cristales puros de, de CBD. Entonces es un producto, si me pasan la palabra extremo, eh, muy de colocón, muy relajante, pero es, es, es distinto, es para, para cambiar y para ver algo que es un poquito más que solo una flor. También esto es disponible en el website sensi, sensiweeds.com en casi toda Europa o al menos en todos los países de Europa donde se puede hablar y comerciar y utilizar flores de CBD. Es que aquí en Alemania estos son productos para decoración de su casa, entonces no para el consumo humano, para decoración. Y como siempre, compañeros, que nos llamen, que nos envíen correos a Sensi, que nos posten preguntas en Instagram, estamos acá. Si nos quieren preguntar algo, por favor, que nos contacte, que ahí estamos. Como se dice en inglés, como siempre dice Ben Drunkers, It's all about the plant, que no se lo olvide, está todo por esto. Gracias. Hola. Soy Nico de Atmas Nutrients y, bueno, en representación de la empresa, estamos muy contentos eh, de estar una vez más en la Mary Jane Berlin. En este año ya renovado con algunos productos nuevos que estamos presentando, desde la línea en polvo para, para producciones de licenciadas hasta el Budu Plus en tableta que eh, va a estar conteniendo los tres productos microbianos en uno solo. Estamos también lanzando nuestro Starter Kit para todos aquellos cultivadores que quieren iniciarse eh, en el mundo de Atmas Nutrients. Esta es la línea completa y fácil para que todos ellos puedan acceder. Los polvos en realidad están pensados para grandes, grandes cultivos, eh, la idea es facilitar la labor logística, El polvo, un saco de polvo es para un, aproximadamente unos 12.000 litros, eh, por lo tanto, y en dosificaciones bajas puede ir hasta los 20 20.000, 25.000 litros, entonces eh, la verdad es una opción económica muy sencilla de utilizar con una altísima eh, tasa de disolución en el agua eh, o en el medio o en la solución de cultivo y la verdad que estamos muy contentos con esta línea esta línea pro que se va a seguir ampliando a medida que vayan entrando nuevos productos. El Starter Kit es un, es un kit completo que tiene la línea Sensi para vegetativo y para floración, además de cinco aditivos que van a llevar la planta al máximo al a su máximo potencial fenotípico, por decirlo de alguna manera. Tiene algunos regalitos también que son desde guantes hasta herramientas de medición. Hay un video de Big Mike eh, dándole, la dándole la bienvenida al cultivo y bueno, acompañándolos en cada paso. Y el Voodoo Juice Plus es una tableta eh, cuya capacidad de, de tratamiento es muy concentrada. Eh, estamos hablando de que una tableta es para aproximadamente unos 400 litros y tiene nuestro ya conocido Voodoo Juice y Tarántula en una sola tableta. Y bueno, lo va a hacer mucho más práctico a la hora de utilizar para los cultivadores. Vemos la feria la verdad que muy bien, eh, muy buena concurrencia de gente, eh, cada vez más productiva grandes, licenciados, eh, la industria legal está tomando un lugar muy importante en Europa, eso se ve cada vez más y bueno, espero que se pueda seguir avanzando, que no se estanque y que bueno, podamos tener una industria con libertad para todos y con, y con necesidad de trabajo. La próxima feria se va a hacer del 21 al 23 de junio del 2023. al 23. Eh, estamos viendo si la hacemos en este lugar o vamos a crecer un poco más. Eh, con las expectativas que tuvimos este año, en cinco semanas eh, vendimos absolutamente todos los stands, todos los boots. Eh, hubo lista de espera, así que estamos esperando el año que viene eh, que... Haya haya más gente todavía, queremos que se sume más. Eh, en Berlín y en, y en Alemania en general esta feria es la más grande, así que queremos que se sume más gente y, y esperar a que se legalice en uno o dos años a ver si eh, crece más la familia. Se te ha pasado la temporada, no te preocupes, que aún estás a tiempo. Entra en World of Seas y accede a su completo catálogo de variedades de todo el mundo. Además, durante este mes de julio entra en su página web worldofseas.com y llévate de regalo su variedad Strawberry Blue Early Harvest, por cualquier compra superior a 30 euros. Sin duda, esta variedad de floración rápida, descendiente de la famosa Blueberry, destaca por sus grandes rendimientos, sabores dulces y matices a frutas del bosque. ...cruzada con la famosa y potente Strawberry Coat... ...este verano parece diferente con World of Tits. Y en octubre, atentos a la CBD GEM Business Fair... ...en Cornellá, Barcelona. Pues ah, hemos venido a la ICBC, aquí a Berlín... ...a presentar la feria que vamos a llevar a cabo... ...en octubre en Barcelona, en nuestra casa... ...en la Fira de Cornellá y que bueno será la CBD Gen Business Fair, la primera gran feria para la industria del CBD y del cáñamo en España, eh, pues como siempre con conciertos, con showrooms, con conferencias, eh, vamos a organizar también la CBD Champions Cup, que será una copa canábica con premios en metálico eh, y exclusiva pues, para la industria del CBD en Europa. Y así que nada, pues eh, cualquier empresa de comestibles, de aceites, de cosmética, de cáñamo industrial, de cannabis medicinal, eh, legal y demás, pues tiene que, tiene que estar en Barcelona en octubre, el 7, 8 y 9 de octubre, con la buena energía que siempre llevamos y con el saber hacer del equipo de Spanabis, que estará detrás empujando, así que nos vemos todos en la fila el 7, 8 y 9 de octubre. Esto terminamos por hoy y recordad, ya está publicado el último Marihuana News, el 121 con toda la actualidad canámica y los mejores consejos para tu cultivo. Mucha salud y buenos humos.